La relación de las y los mexicanos con el lago de Texcoco es excepcional. A partir de él, se concibieron el nombre de México, la Fundación de México Tenochtitlan y la bandera mexicana. Hace 700 años, el lago de Texcoco fue testigo del surgimiento de la cultura lacustre de la Cuenca de México, cuando un águila posó sobre un nopal con una serpiente cautiva entre su pico y sus garras. El águila real, el nopal con sus tunas rojas, la serpiente y el lago mismo, forman parte de la bandera nacional, una de las pocas en el mundo que muestra la biodiversidad de su nación. Hoy en día, el lago de Texcoco representa la erudición hidráulica de antaño, un acervo de identidad que debemos recuperar, un refugio para miles de aves y un regulador climático e hídrico para los pueblos asentados a su alrededor. En el día de la bandera de México honramos la importancia histórica, cultural y natural del lago de Texcoco, origen de esta gran nación. El lago de Texcoco es México.